Otra semana más venimos a hablar de Producto Digital, sección Product Hackers. Para ello estoy en la oficina de Product Hackers, y ahora mismo Luis nos encuentra, que luego nos, nos va a acompañar en el episodio del día, donde hemos entrevistado a los chicos de Soluble Studios para hablar de, de branding y la aplicación en producto digital. Una súper entrevista. Y ahora que estamos haciendo la intro, tengo el hogar de Luis Año a la otra parte y está la parte responsable de, de Product Hackers, que ya la presentamos el otro día, que es Jorge García, que es el director técnico y cofundador de Product Hackers. Jorge, ¿qué tal andas? Un placer estar aquí otra vez, Cortilla. sabes, que, que, que nos encanta tu podcast y nos encanta estar aquí contigo. Y a mí con vosotros. Y hoy presentamos a alguien del equipo, cuéntanos, ¿a quién presentamos hoy? Bueno, pues hoy presentamos a una pieza bastante fundamental del equipo de Product Hackers, eh, que es Pepe Serrano, ¿vale? Os hará él un poco una introducción mucho mejor de la que puedo hacer yo, pero básicamente Pepe es nuestro PM, nuestro Product Manager, hoy en o, a, hoy en día un poco el jefe de producto, de, de Product Hackers, de todos los productos que vamos desarrollando, así que yo creo que él los puede hacer una introducción mucho mejor que la que puedo hacer yo. Pues vamos con, con Pepe. Yo solo puedo decir que, desde que entró Pepe, esto ha empezado a tener orden. <risa> eh, lo cual ya, ya es mucho. Sí. Así que, Pepe, tío, ¿qué, ¿qué hacías tú en tu vida antes de entrar en ProductHackers? Bueno, pues mira, lo primero, te agradezco, Corti, que me hayas invitado a este podcast maravilloso que tienes tú, que ya sabes que nos encanta. Eh, pues yo soy developer en mi background. Yo llevo allá? trabajando desde el 2009, más o menos, aproximadamente. Eh, y de esos 10 añitos que llevamos ya desde entonces, pues he dedicado 8 a desarrollar eh, sistemas background, básicamente, con, generalmente con PHP, con Symfony, muy suscrito a medios de comunicación, etc. Eh, y llevo desde los últimos 2 años y poco más o menos haciendo de Product Manager. Y bueno, pues cuéntanos, en Product Hacker, ¿qué estás haciendo? ¿Ya estás haciendo temas de productos sobre todo, product management? Pues eh, sí, sí. Danos sí, sí. Estamos, haciendo, estamos haciendo un poquito de todo, porque como ya sabes, que la empresa Product Hackers de momento estamos todavía creciendo, pues ha habido que llegar aquí, eh, ver cómo va la empresa, poner eh, algunos procesos que faltaban quizás, trabajar todavía en otros tantos, y estamos pues intentando crecer, intentando desarrollar los productos, intentando venderlos, etcétera, etcétera. Haciendo un poco de todo, la verdad. Y como tu rol es Product Manager, ¿qué es, ¿qué es un Product Manager? Para el que no lo sepa… Más, yo más bien empezaría por qué no es un Product Manager. ¿no? Básicamente el Product Manager, para mí, es, es un poco la persona que tiene que estar atento de todo. Es como el director, quizá, del concierto. No es el dueño del concierto, creo que esto es muy importante entenderlo, pero sí es la persona que sabe qué instrumentos tocan, cuándo hay que entrar, cada instrumento, qué correcciones hay que hacer, etcétera, etcétera. Es una persona que básicamente… Y eso es una distinción que hago yo muy personalmente. Eh, es una persona que siempre está rodeado de gente, pero realmente es una persona que está sola. Y ya sé que eso sí, suena como bueno. un poco de joder, un poco como de miedo, ¿no? Pero es verdad que estás siempre rodeado de un montón de gente, ¿no? Pues de. En este caso, nosotros tenemos varios productos en Product Hackers. Eh, uno de ellos es un producto de suscripciones que tenemos con un periódico, ¿no? Pues en el periódico, lógicamente, tienes que tener en cuenta las necesidades de marketing, tienes que tener en cuenta las necesidades de publicidad, las necesidades de redacción, de dirección general, un poquito de todo. Eh, y al final no te puedes casar con nadie, tienes que tener en cuenta las necesidades de todo el mundo, llevarlas a tierra, eh, priorizar con todas esas personas y básicamente ser la persona que tiene la visión 360 grados del producto en todas sus facetas, por lo cual, lógicamente, entenderéis que no es algo fácil de hacer. Eh, es una cosa muy compleja, cada persona tiene sus necesidades y cada persona tira más o tira menos, pero hay que buscar la, el encaje con todos. O sea, es como el director de la orquesta del producto, ¿no? Es decir, tiene la, las órdenes, que has escrito, la, el que ha escrito, el libreto, Exactamente. lo que sea, Efectivamente. pero tú eres el que te encarga de coordinar. ¿Qué es la parte más compleja de tu día a día? Para mí la parte más complicada de mi día a día es, es el trato con las personas al final. O sea, las personas que son la herramienta más importante para hacer tu trabajo al final del día eh, son también las personas que se traen consigo sus presiones, sus dificultades, sus, pues sus problemáticas al final, que aunque no lo quieran, pues naturalmente tienden a volcar encima de ti y en todos los procesos de creación del producto, desarrollo, de mantenimiento, etc. Entonces hay que intentar tener una mente eh, muy empática, hay que entender siempre muy bien de dónde viene la persona con la que estás hablando, eh, para poder diferenciar qué cosas son las que te interesa saber en ese momento y cuáles son las cosas que simplemente son pues cosas del día a día. no pues A lo mejor es un enfado, a lo mejor es un, a lo mejor es un pique con otro departamento, cualquier historia. Eso tienes que tener la suficiente las suficientes tablas como para saber separarlo, tenerlo en cuenta, porque eso es muy probable, que esa información que vaya a ser muy útil para ti al futuro, no hay que olvidarse nunca de nada, todo comentario siempre tiene su porqué y hay que intentar entenderlo. Eh, y bueno, básicamente eso, llevar el día a día de los equipos de desarrollo también es complicado porque lógicamente, pues cada equipo tiene su, su idiosincrasia, sus problemáticas, etcétera, etcétera, eh, y sus presiones y, y tal y cual. Entonces al final hacer el encaje de todas estas variables, eh, es mucho más fácil, lógicamente, en papel que, que en la vida real. Por lo que has dicho, también entiendo que hay un tema de interpretación, ¿no? Es decir, cuando te dicen las cosas, por ejemplo, quiero que hagas esta funcionalidad, hay que eso es, interpretar. Eso, eso, de eso dónde es posible, Analizar esto es por aquí, es por allá, el entender el tráfico. Hay que rascar mucho. Eso es. No hay... mm, quizá no hay que rascar tanto, más bien yo creo que es hacer las preguntas adecuadas. O sea, esto es, tú te juntas, por ejemplo, eh, un día con un stakeholder en particular que tiene una necesidad muy grande y la mayoría de las veces, o por lo menos en mi experiencia, esa persona viene con un problema y de la otra mano viene con una solución. ¿Vale? Entonces, lo que entiendo que mucha gente haría de primera sería tirarse rápidamente a hacer la solución por aquello de contentar a tu stakeholder. Pero realmente yo creo que el valor que aporta el Product Manager es un poquito más profundo que eso. Es decir, el Product Manager no se limita solamente a, a, a tomar nota de lo que se quiere hacer o de lo que las diferentes personas quieren hacer, sino que tiene que rascar y tiene que intentar entender por qué quieren hacer eso, porque lo más probable es que haya una solución que sea mucho más óptima, posiblemente mucho más barata. A lo mejor ni siquiera tiene nada que ver con tecnología. A lo mejor es una cuestión simplemente de reorganizar una operativa entre dos personas una conversación, no tiene por qué haber un desarrollo por detrás. Entonces, para tú averiguar ese tipo de, de cosas, pues naturalmente tienes que preguntárselas a la persona que tienes delante, porque esa persona a lo mejor ni siquiera se da cuenta de que está en, ese, en esa casuística. ¿no? Tienes que preguntarle, ¿pero tú qué es lo que quieres resolver realmente? A lo mejor la persona te viene y te dice, no, es que yo necesito, y además te vienen quizá con estas mismas palabras, yo necesito un yo que sé una pestaña adicional en este formulario para que me diga a mí, yo qué sé, un dato, un dato en particular. ¿No? pues quizás a lo mejor lo que esa persona necesita es simplemente estar enterado de ese dato de otra manera que no sea a través de formulario. A lo mejor simplemente decírselo a la viva voz todos los días por la mañana es suficiente. Entonces, ¿para qué me voy a embarcar yo en un proceso de desarrollo si puedo solucionar ese problema de otra manera? Porque la única forma que tengo yo de averiguar eso es rascando un poquito. Que hay como una tendencia en nata ¿no? a que planteamos soluciones y no problemas. Exactamente. Yo creo que el ser humano, por la naturaleza de su mentalidad, tiende siempre a intentar resolver problemas que a lo mejor es que ni existen, muchas veces. Entonces, lo que es súper importante es intentar identificar si efectivamente ese problema existe o no, y si existe, si es un problema, y si la solución que existe es tecnológica o no es tecnológica. Imaginemos para aquellas empresas que todavía no tienen un Product Manager, pero tienen algún tipo de producto digital y dicen, oye, sabemos que tenemos que empezar a hacer algo para organizar el producto. ¿Cuáles serían tus consejos de arranque? O sea, cómo empezar la labor de Product Manager, incluso cuando no hay un Product Manager, ¿no? A lo mejor puede ser el CEO o alguien del equipo se va a encargar de ello. O sea, básicamente nos referimos a, a que exista una figura que vele por el producto, pero que Justo. no necesariamente tenga que ser un Product Manager claro, con un, todas un, las letras. ¿no? Un proto Product Manager, porque yo creo que es, es el caso más habitual, sobre todo al principio. Luego ya si, si tienes recorrido, pues ya habrá un Product Manager, pero muchas veces en etapas iniciales, somos conscientes del problema, es decir, nadie se está encargando del producto. Se hace así, de aquella manera, el comercial tira para su y demás. Entendemos que hace falta poner a alguien, pero como no va a ir una persona full time, pues se dice, oye, pues es el CEO, es el, no sé, aquí en Produce, que es inicialmente era más Luis el sí. Product Manager, sí. por ejemplo, en la mía soy yo que vengo de, de marketing. Y, y en muchas no existe esa figura, pero sí que antes incluso de contratar a alguien, que oye, si tienes los recursos lo puedes hacer, sí. pero se pueden hacer cositas. ¿Qué recomendarías? Pues mira, quizás lo más, lo, lo más probable es que en esa organización o en esa empresa no haya nadie pensando en las personas que realmente van a hacer uso de ese producto. Entonces, para mí lo más importante, o, o mejor dicho, la labor más importante que tiene un Product Manager dentro de una organización, no es solamente tener la visión 360 de las necesidades de la organización, es que posiblemente sea el único de esa organización que tenga un ojo puesto en el usuario final, que muchas veces los usuarios son personas que están en su casa. ¿no? Eh, y yo creo que o sea, mi recomendación sería básicamente empezar a pensar en el usuario final. O sea, ponerle foco al usuario final. Y que haya una persona. Me da igual el, el, el, el perfil de esa persona. Yo mismamente tengo un perfil técnico. Y de hecho, me parece que las personas técnicas acaban siendo muy buenos product managers si son capaces de desarrollar esa parte empática, esa parte del trato con personas que muchas veces los desarrolladores no tenemos porque estamos detrás de un terminal que nos encanta, pero que bueno, lógicamente tiene sus más y sus menos, y con personas no tratamos demasiado. Entonces, eh, ...que una persona se encargue solamente de pensar en el usuario final... ...y de intentar encontrar qué necesidades tiene su usuario final... ...en cuanto empieces a inventariar esas necesidades que tiene su usuario final esa persona ya va a entrar en conflicto con las necesidades de su empresa. Ya se va a dar cuenta de que, oye, es que a lo mejor nosotros estamos intentando crecer una em hacer que crezca la empresa a base de, eh, yo qué sé, impactar muchísimas veces con publicidad al usuario, pero ¿qué pasa? Que el usuario a lo mejor no quiere ser impactado por esa publicidad. A lo mejor hay formas más interesantes de sacarle valor al usuario y de que tu empresa crezca a la par, que no sea eh, comiéndote un poco los intereses del usuario. Entonces, simplemente yo creo que enfocándose un poquito más en, o mejor dicho, enfocándose en el usuario, ya por ahí la propia figura del Product Manager va a salir de forma natural. Muy interesante, buen consejo. Ya para terminar, y como tenemos Jorge aquí, ¿cómo es la relación de un Product Manager con el equipo técnico? Pues mira... Jorge, en... tú también puedes decir lo que quieras. <risas> pues he de decir que en, en otras empresas en las que he estado hecho de Product Manager es complicado lógicamente. He de decir que aquí en Produhaques es maravilloso porque la persona con la que principalmente tengo que validar mis necesidades de tecnología es con Jorge, que le tengo aquí delante y es una persona que bueno me hace el trabajo súper fácil es, es es siempre maravilloso venir a, a currar aquí con Jorge. Entonces, la verdad es que no tengo gran problema. Pero generalmente suele ser una cosa difícil de llevar porque los desarrolladores… Y no digo que los desarrolladores tengan ningún tipo de culpa, simplemente que cada uno tiene su área de trabajo. ¿no? Los desarrolladores están súper enfocados en hacer que eh, su solución funcione funcione bien. Pero no muchas veces va a ayudar al usuario. O sea, eh, Necesitan un aporte extra o también un aporte por, del punto de vista de negocio. Hay muchas veces que la tecnología que tú desarrollas eh, no debe ser perfecta, debe simplemente solucionar una necesidad que luego se va a ir evolucionando seguramente, o a lo mejor se mata esa funcionalidad, por lo cual tampoco tiene que ser perfecta la primera vez porque es muy posible que la acabes matando. La cuestión es que un desarrollador necesita al final una visión mucho más funcional de cómo se va a usar esa funcionalidad. Y por sí mismo no la va a saber descubrir porque no tiene puestos los, los feelers, ¿no? como se dice en inglés, los, los sensores necesarios en aquellos puntos estratégicos para que él entienda cómo la usa un... un, un un usuario. Y de ahí pienso que, la, que la, la figura del Product Manager es fundamental para aportar toda esa información, no solo a los desarrolladores, sino al resto de áreas de la casa, sobre cómo funciona realmente la mente de un usuario y cómo interactúa con tu producto. O sea, quizá hay una parte también bastante importante en lo que decía Pepe, o sea, bueno, lo que ha dicho es totalmente verdad, nuestra relación es muy buena, sí que he pasado por otros sitios, por ejemplo, en los que la relación entre Product Manager y equipo de desarrollo no era tan buena, quizá pues por el hecho de que los dos venimos del mundo técnico, es algo bastante, uh, al final se entiende muy bien o nos podemos entender muy bien, porque, porque ambos venimos de, de un background muy técnico, ¿no? Entonces sí que es verdad que por ejemplo yo he visto otros casos o otras empresas en las que quizá el PM eh, no tiene background tan técnico y lo que pasa es que el entendimiento entre equipo de desarrollo y PM se vuelve, o sea, se vuelve muy tirante la relación porque bueno, al final uno tira para un lado, los otros tiran para otro lado, entonces bueno se puede, se puede volver tirante. Además es... Bastante normal y yo creo que es lógico que incluso el equipo de desarrollo no tenga en cuenta muchas veces negocio, cosa que el PM al final sí que tiene muy en cuenta negocio y los desarrolladores están un poco más fuera. Entonces creo que hay que dar, mucho, hay que dar mucha transparencia en, a ese nivel para que al final hacerles entender a los desarrolladores lo que están desarrollando. Porque si, si tú los pones a desarrollar cosas que ellos no entienden qué es lo que están haciendo o por qué razón o con qué motivo, al final la, la relación se vuelve un poco tirante, por así uh -huh. decirlo. Sí, hay, hay una cosita que, que yo he visto varias veces y es que, por ejemplo, es, solamente es un, un ejemplo muy tonto, pero eh, hay muchos developers que cuando perciben que hay que hacer un mini desarrollo, eh, ellos tiran mucho, por ejemplo, de intentar flexibilizar siempre el uso de eso. ¿no? Por ejemplo, es muy típico hacer un editor back office para configurar una cosa que se configura una vez. O a lo mejor como máximo dos veces de forma excepcional. Pero rápidamente nos tiramos a hacer un editor, un editor de configuraciones, un back office, ya digo, de cualquier historia. Y muchas veces no hace falta eso. Muchas veces simplemente con un fichero de texto, un YAML, por ejemplo, o incluso un TXT, o un clave valor para configurar eh, así, de texto a pelo, en la raíz del servidor, de cualquier manera, con eso vale. Entonces se trata también mucho de intentar optimizar ¿no? como, bueno en este caso tanto Jorge como yo venimos de backgrounds técnicos yo lógicamente he hecho muchos back offices en mi vida sin realmente sin que realmente nadie fuese y los acabase usando como yo pensaba que había que usarlos ¿no? yo lo pensaba pues esto voy a cambiarlo y se va a cambiar eh, n veces cada tanto tiempo, o sea, al final solo se cambia una vez y me he tirado a hacer un editor que no tiene sentido entonces ahí el product manager me parece que aporta mucha información porque al menos yo por ejemplo soy muy mirado con las operativas, a mí por ejemplo eh, Para qué vamos a automatizar algo cuya frecuencia va a ser uno, es decir, que solo se va a cambiar una vez, solo se va a tocar una vez Hazlo, manualmente y ya está, no pasa nada. Hay que intentar saber qué cosas se optimizan y se perfeccionan y qué cosas se mantienen con, con hilos o con pinzas, como quieren dice. Creo que viendo lo visto, esto da para algún especial que tenemos que hacer algún día todo esto, porque podríamos... Hemos tirado tres preguntas, han salido muchas cosas. O sea, me Yo por ha, mí encantado. Así que nada, os insto a seguir otro día. Eh, muchas gracias, Pepe, por estar aquí un ratito con nosotros y también por, por hablar de Product Manager. Y a ti también, Jorge. Así muchas que nada gracias, pasamos gracias, ya por ti. a la entrevista con los chicos de Soluble. Perfecto. Estamos en sección Product Hackers y aquí estoy con, con Luis Díaz del Dedo de Product Hackers, que hoy nos trae alguien que va a hablar de producto, pero de un enfoque muy distinto. Luis, ¿qué nos traes hoy? Bueno, muy buenas a todos, muy buenas a todos. Oye, por cierto, antes de nada, tío, cada vez hay más gente que me para por ahí y me dice «Oye, tío, tú estás ahí en, en digital, ¿no? O sea, tú hablas de vez en cuando». Y yo, «Sí, sí». Hostia, tío, o sea, mola, mola, porque cada vez veo más gente que, que lo escucha. Y entonces, eh, bueno, será que os está gustando, entiendo que os estará gustando. Y lo de hoy es un poquito diferente, pero yo creo que muy necesario, porque a veces se nos olvidan patitas de, del producto digital que son críticas, que son cruciales, que no trabajamos bien, como por ejemplo el branding. Entonces hoy tenemos a, a dos cracks, a Ismael Barros y a Máximo Gavete de Soluble. Muy buenas. ¿Qué tal, bueno, nada, ahí, chicos? ¿Qué tal? Deseando de, de hablar con vosotros y, y encantados de estar en este paso de podcast. Genial, genial. Pues nada, vamos a arrancar un poquito, pero yo creo que es un tema eso, como decía, que no se suele trabajar demasiado, no se trabaja del todo bien, no se le da la importancia que debería tener. Y nosotros los primeros, eh? porque, <risa> no, no, porque que luego el Product Hackers todavía es como muy adolescente. Nosotros de todas formas, yo creo que aprovechamos la sección Product Hackers para, para ir cubriendo todas las cosas que tenemos que cubrir. Exacto. Exacto. O sea, Exacto. La Exacto. No lo no tan mal, no, no lo haces tan bien. mal. Eh. Pero ya, ya está la inquietud. Entonces decir sí, sí, ¿no? ya, ya es un arranque importante. Entonces, sí, sí, luego luego hablamos de la marca de Product Hackers, a ver si le podemos dar una vuelta, chicos. <risa> Cuando queráis. Una manilla no nos vendría mal. Pues empezamos, como siempre, si queréis. Eh, antes de Soluble, ¿qué estabais haciendo? Porque eh, vosotros, en ambos lados, tenéis mucha experiencia. Eh, bueno, empiezo yo, que no, soy el más, el, claro. el más viejo. Entonces, <risa> empezaré yo. Eh, yo no... O sea, yo empecé al final, al principio, soy filósofo, o sea, yo me licencié en filosofía, bueno. con lo cual, que es algo muy raro de decir siempre, ¿no? Soy filósofo. Pero queda muy bien, ¿eh? <risa> Pero queda como, mola mucho, ¿no? Eh, y... Y mi afición era el diseño, en el fondo, entonces eh, yo lo usaba como, como vía de escape, de, de jugar y tal, un poco el diseño, ¿no? Cuando salí de la carrera eh, no quería ser profesor de filosofía, al final, aquello no me interesaba mucho, pero sí que me interesaba mucho lo que había aprendido allí dentro, ¿no? Entonces empecé a enganchar la parte de diseño de una parte más, más profesional y empecé a trabajar en distintas empresas, sobre todo de señalética y un poco más de diseño impreso y demás. Entonces empecé a ver que aquello allí me, me gustaba. ¿no? Empecé a formarme un poquito más y ya luego derivé un poco más a la parte del, del branding. Porque yo veía una conexión entre hacer conceptualización de, de cosas en filosofía y la parte gráfica. De, de logotipos y demás, ¿no?, por aquel entonces. Y ya empecé a trabajar, empecé a formarme también por una escuela que había, un profesor me fichó para su estudio, distintos estudios, agencias, todo esto era en Sevilla. Eh, yo me crié en Sevilla, básicamente, aunque nací en Barcelona. Y luego ya me mudé otra vez a Barcelona, con no el paso del tiempo, estuve un tiempo de freelance, empecé a conocer a, a Ismael, a gente de Soluble vi que lo que hacían, ya después yo de 12 años de freelance, estaba un poco ya engorilado de estar allí un poco solo ¿no? y con clientes directamente, y dije, necesito compañía y gente que haga un poco en la misma línea que yo. ¿no? Entonces, al conocerlos a ellos, fue un poco decía esta gente está haciendo algo interesante y, y me apunté y me cogieron. Y... Nosotros bueno, bien, ¿no? siempre lo contamos, pero me acuerdo, publicamos la oferta y fue la primera candidatura que llegó, la de Máximo. Intensito, que me llama. Yo digo, este tío, este tío se ha metido a, met, a ver cómo era el formulario para, para presentar el formulario, se ha equivocado. Iba si a mirar, a ver cómo era la oferta, no, no, no, equivocado. Digo, no, no, no, no, de, y, entonces, <tos> ahí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me no, no, me Ah, pues, antes de eh, entrar con, con sí. Irma, un segundo. Simplemente el pu reportaje. ¿Tienes una newsletter, Onos, sí, verdad? Sí, sí. Luego, a partir de Twitter, que siempre ha sido un poco como mi, mi red social, eh, empecé a crear un poquito más de contenidos y creé una newsletter, que es Onos.es. Wow y voy a decir que es semanal pero no es semanal, tampoco es quincenal es un poco cuando mi hija me deja escribirla pues entonces la publico ¿no? pero, pero bueno, está, tiene su tironcillo y está bien y funciona guay bueno. yo he recibido, te descubrí tarde te he recibido las dos últimas y está de puta ah, madre general, o sea, general, que, pues, que recomiendo agradecido. por aquí que os suscribáis, sobre todo temas de diseño UX y demás eh, sí. que es lo que tratas sí, sí, sí. perfecto, Ismael, ¿y mael, tú? cuéntanos yo también vengo rebotado de de otro lado. Yo soy licenciado en arquitectura junto con mi socio Lauren Dietrich, que se dedica a la parte de, de programación. Él aprendió a programar con 15 años por inquietudes varias y yo más o menos parecido con el diseño. Desde niño me gustaba diseñar, me gustaba crear cosas y vi que la arquitectura podía darme, bueno, que podía ser una manera de monetizar todo, todo eso que me gustaba hacer. ¿no? La arquitectura es algo súper complejo, súper amplio, que es lo que más aprecio de haber, de haber estudiado esa carrera, que el, tocas un montón de cosas y dice que los arquitectos entienden de muchas cosas y no saben de nada. Y a mí es un, un rol que me encanta y con el que estoy súper cómodo. ¿no? De, bueno, ya habrá especialista para profundizar. Yo prefiero estar en otro plano e intentar coordinar. Y durante la carrera seguía con bueno, el tema de los concursos, el tema de muy muy amateur todo, hasta que un buen día me dio por, ya lo cuento, esto ya, Cuéntalo, es, dale, ya dale, es público. Dale, dale, lo llevas con, lo llevas sí, con no orgullo, lo llevas con ya orgullo. Ya sí, ahora ya, bueno, si no, ve, si no se ve el logo, sí. Hasta que un día gané el concurso del, del logo de series Jonkies. Y aquello sí que supuso... bueno, oh, una... oh, sí, tío! Qué esta, buena, tía, esta, ¡Eso es Cuando épico. salen, cuando salen lo, los típicos, ya concejalidad y tal, no podré ser nunca, ni, ni oh, presentarme Dios. a política probablemente. Pero sí, sí, fue digamos lo que marcó un antes y un después. Justo gané dos o tres concursos así que tuvieron un poquito más de repercusión. Y este concretamente pues me hizo descubrir el mundo de, bueno, digital, startups... Y la verdad que se portaron súper bien conmigo, publicaron los poquitos trabajos que tenían hecho en la web con un tráfico del copón. Y de repente llegó gente diciéndome que estaba dispuesta a pagarme por hacer lo que yo hacía por diversión. Y fue como... ¡Ojo! ¡Qué guay! Muy pues, bueno, bien, ¿no? Pues venga, entonces... La situación ideal. Mont, claro, montamos eh, la parte profesional sin necesidad. O sea, por hobby directamente, eh, sin necesidades económicas, con lo cual precariedad absoluta y, bueno, no, no era un problema con lo cual fue un entorno, un caldo de cultivo bastante favorable para poder consolidar algo que, bueno, en lo que no teníamos ni idea, ¿no? Porque pobrecitos los primeros que confiaron en, en mí. Y, de hecho, hace poco me crucé con un, con un presupuesto, una cadena de emails de 2011 o así, y había un PDF que era la versión 27 de, del proyecto cuando ahora, bueno, pues obviamente no, no se llegan ni mucho menos a ese tipo de cosas, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí empezamos a, a coger clientes y una cliente que llegó, Patricia, justo estaba montando una clínica suya y estaba participando como cofundadora en, en un proyecto, en una startup que se llamaba UnFan, que era una red social gastronómica, una aplicación móvil con una aplicación web y básicamente consistía en que todos los integrantes de la comunidad iban publicando las especialidades gastronómicas que más les gustaban. ¿no? no era tanto recomendar restaurantes, sino, oye, vete a comer la mejor hamburguesa de Madrid a este sitio. Se movieron súper bien los, los cofundadores y consiguieron que Andonia Duriz, restaurante Mugaric, participara en el proyecto, con lo cual nos dio una exposición y una visibilidad brutal. Yo ahí estuve primero colaborando como freelance, eh, rediseñando la beta del, del producto luego haciendo un rediseño de la marca entera y poco a poco acabé siendo socio de, de la compañía, ¿no? acabé muy metido, hasta que esta empresa fue acelerada por Guaira Barcelona, yo justo había terminado las asignaturas de la carrera y dije, bueno, estaba viviendo en Madrid, yo soy de, de Badajoz, o sea, también España adelante, y dije, bueno, pues vamos a, a ver qué es esto de Guaira y vamos a profundizar en, en el mundo startup. Y salió bien la jugada. La verdad que tuve la suerte de rodearme, de empaparme de un montón de, de gente construyendo cosas que tenían todo a favor y que muchas no salieron bien. Con lo cual los aprendizajes han sido muy, muy, muy valiosos, sobre todo para quitarme las ganas de montar algo y, y pensármelo <risa> mucho antes ¿En, de montarlo. qué algo. año fue? ¿En qué año estuviste en Guayra, Barcelona? Eh, 2013. Joder, Realmente. 2013. Yo estuve el año anterior, justo. Sí, sí, sí, sí, claro, justo. Claro. De hecho, yo fui a verte a, a una, en la fábrica Moritz, un pitch que hicisteis, vale. y yo estaba con, con Ismael Baby, el CEO de OnFan, y estuvimos hablando con vosotros. No me acuerdo si era contigo, con alguno de tus Uf, socios. Qué bueno, tío. Ostras. Pero yo me acuerdo de… <risa> sí, sí, sí. Esto hacían es muy pequeñito. Todo. Sí, sí, sí. <risa> y a raíz de ahí, bueno, pues empecé a colaborar con algunas empresas más que estaban en la misma edición de aceleración, porque OnFan era la que más destacaba en los bi-weeklies donde se revisaban un poco los objetivos de, de las compañías, eh, no tanto por los hitos conseguidos, sino a nivel de diseño. ¿no? Entonces, Guayra lo vio y me pidió ayuda, para el, el Mobile World Congress, para el Four Your From Now de 2014, creo. Y ahí empezamos en relación directa con Guaira, a nivel de mentoring en diseño y que luego fue derivando a mentoring de, de marcas y demás. El estar en contacto con Guaira, haber trabajado con, bueno, estar trabajando con Guaira Barcelona, luego Guaira Madrid también, era una fuente continua de, de nuevas oportunidades. ¿no? Conocía un montón de emprendedores, un montón de startups. Guaira eh, apostaba y sigue apostando para al menos cuidar los documentos que las empresas utilizan para captar inversión. Y esto era la puerta de entrada a proyectos un poco más de más envergadura. ¿no? Llegó un momento en el que bueno, muchos de estos proyectos conllevaban parte de programación. El, web, productos digitales y colaboraba con, con Labren. Somos amigos de la carrera de hace muchos años, hemos compartido piso tenemos el mismo grupo de amigos y era, pues, bueno, habíamos trabajado un montón de tiempo juntos y era bastante natural seguir haciendo cosas juntos. Poco a poco, de hecho ya por 2011 ya empezábamos a usar el nombre de Soluble para hablar de lo que hacíamos, para referirnos a los proyectos que hacíamos conjuntos y llegó un momento en el que no podíamos trabajar más ni dormir menos y ya fue un momento de, oye... Esto hay que, hay que cambiarlo. O damos un paso atrás, o vamos para adelante con todo, montamos equipo y a ver qué pasa. Y aquí estamos, así que... <risa> que <risa> es bueno, <O> ir. Ir. <risa> Nos fuimos a por la segunda opción. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, aprendiendo casi cada día, siempre desde la más absoluta ignorancia y, y aprovechando eso como una ventaja, ¿no? Siendo prudentes dentro de lo que cabe, pero aprovechando el no saber cómo se tienen que hacer las cosas para definir y, y descubrir cuál sería la forma ideal ¿no? y entonces no tenemos prejuicios y no estamos preconfigurados de ninguna manera puesto que venimos de, de otros sitios, de hecho en el equipo ahora tenemos pues eso, máximo filósofo, gente de publicidad, de empresariales, de, bella, de bellas artes, autodidactas, o sea no nos preocupa tanto la formación sino esa capacidad de ser capaz de contextualizar aprendizajes y, y aportar valor en, en distintos campos. ¿no? Si alguien no lo ha quedado claro por ahora, ¿qué es soluble estudio? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo definís? La definición corta, corta, corta, lo que pasa es que tiene trampa, es un estudio de branding. ¿Qué pasa? Que branding en realidad es todo. Y aprovecho ya y damos la, la, la, la, la, la definición para contextualizar todo lo que vendrá. Si marca es la imagen que tienen de nosotros, en cuanto a lo que hacemos como empresa, como servicio, como producto según qué caso, de una cuestión u otra. Branding es todo lo que podemos hacer para que esa imagen mental que tienen de nosotros sea la que nos interesa, ya sea por cuestiones de diferenciación, de oportunidad, de negocio. Entonces, ahí entra desde, por supuesto, la parte más tangible de identidad, de, de recursos eh, para una marca como lo que llamamos activación de las marcas, que básicamente es trabajar los momentos o las situaciones donde se encuentran una marca y las personas, lo que llamamos puntos de contacto, y entran desde el, el acto de dar una tarjeta de visita, que puede ser algo mínimo y que se ha llevado haciendo muchísimo tiempo, como cosas más elaboradas, como puede ser un evento de presentación de una nueva marca, un stand en una feria, unas oficinas… Ahora estamos reflexionando mucho sobre cómo activar los valores de una marca en el espacio de trabajo, porque al final las marcas es simplemente un canal de comunicación entre personas y como tal tenemos que favorecer que esa comunicación se produzca en los términos que, que nos interesan, ¿no? a nivel de, de negocio, a nivel de valores, a nivel de cultura. Con lo cual hay un montón de campos distintos donde nos metemos. Eh, decimos que no a poquitas cosas, porque en, nuestro objetivo siempre es que lo que hacemos se traduzca en resultados y en retorno. Que realmente no nos quedemos en la parte más estratégica, más de conceptualización, sino que haya un retorno real y medible y tangible de que hay unos vínculos con, con tu marca. ¿no? Entonces, eso implica que vamos a tener que identificar cuáles son los puntos de contacto más relevantes para tu proyecto luego jerarquizarlos por orden de prioridad y a partir de ahí empezar a trabajar. Y metemos desarrollo, metemos eh, estrategia, UX, UI, lo que hace falta, diseño gráfico también por un tubo, pero a nivel de producto digital también, ¿no? que muchas veces se aborda como el foco y otra cosa descontextualizada, de no, no, mi marca es el logo y el producto es el core de la compañía. ¿no? Y realmente el producto es el punto de contacto más relevante en muchos casos y se puede activar la marca de ahí Antes de profundizar en todo esto, ¿qué hay detrás de la marca Soluble? Porque, claro, es decir, empezamos a usar Soluble en un momento determinado, pero por algo empezaríais. Y, y cuéntanos un poquito, ¿qué destila vuestra marca? El caso de Soluble... Siento que estoy acaparando no, un poquito siempre me que yo. Y luego lo escucho y es como... Siempre hablas más que yo, no te <ríe> eh, Mola porque... La marca Soluble nos ha servido a nosotros para aprender cómo gestionar marcas. O sea, es nuestro pequeño laboratorio casi, a día de hoy, de, de cómo construir marca, cómo tener una exposición, cómo establecer unos vínculos, cómo aprovechar tu marca para captar talento, para montar un equipo. Y esto no ha sido cosa de un día para otro y la propia marca ha evolucionado, incluso en cuanto a significado, en cuanto a valores, por todo lo que hemos ido aprendiendo y por todo lo que se ha transformado el equipo conforme se ha ido incorporando gente. ¿no? Nosotros en los procesos de, de captación y de contratación siempre decimos que si entras en soluble es para que soluble no sea igual contigo que sin ti. O sea, tienes que provocar un cambio, se te van a dar las herramientas para provocar ese cambio y esto implica que no esté del todo bajo control. Obviamente hay muchos filtros y tiene que haber una alineación, pero sí que cada persona del equipo tiene Autoridad suficiente como para influir en hacia dónde va la marca de Soluble. ¿no? En un principio, Soluble venían por una chorrada, o sea, no, digamos que no es un ejemplo de buen naming en cuanto a proceso. Ah, como nada, como nada, no es nuestro buen ejemplo. Pero es un buen ejemplo de cómo un nombre que puede salir por cualquier anécdota, eh, no nos dice nada y poco a poco se va llenando de significado. ¿no? De hecho, con el caso de los nombres, pasa con todos los elementos de identidad de una marca en realidad, pero sobre todo con los nombres, son proyectos complicados porque cuando propones un nombre está absolutamente vacío. O sea, no te va a decir nada y lo que te diga probablemente no tendrá nada que ver con el, el objetivo que, que tienes. ¿no? O sea, el nombre es algo que tienes que realmente nutrir en el día a día y que es tus acciones y tus valores se traduzcan en significados asociados a ese nombre. En el caso de Soluble, pues en un principio trabajábamos con freelance, hablábamos de red, hablábamos de un equipo que se monta y se, y se disuelve, hablábamos de mucha implicación en la parte de cliente, que esto es una cosa que se ha mantenido, no siempre somos parte del equipo realmente, o sea, nuestro Slack da miedo de los distintos... Eh, grupos distintos que, que tenemos porque realmente somos uno más, ¿no? Nos metemos a nivel de planificación, en reuniones eh, me, semanales, mensuales, en all hands, en, en lo que hace falta, ¿no? Obviamente, en función del proyecto, la profundidad varía, pero eso es una cosa que sí que se ha mantenido, ¿no? De hecho, tenemos eh, muy presente la definición según la RAE de, de soluble, que por un lado hace referencia a lo más inmediato, ¿no? Que se puede disolver o disleir, y por otro, que nos gusta mucho, eh, es que tiene solución. Algo soluble es algo que tiene solución. Entonces, es Lo bastante Y y elegida de forma aleatoria, ¿Sabes? Casi, bueno, sí, se, ha, bueno. se ha ido a la RAE a decirle, no, tenéis que poner Esto, <risa> esto que no cambiamos, muy bien. estuvo presionando. <risa> hemos untado ya. <risa> <risa> y, y bueno, luego también era una palabra que, que se escribía igual en inglés, en francés en castellano, que eran los idiomas que utilizábamos por aquel entonces. Eh, a nivel de dominios era 2011, con lo cual había bastantes posibilidades. Tenemos el .com, SolubleStudio.com a nivel de usuarios en redes sociales, las cuestiones más técnicas, a nivel de registro, todo esto estaba cumplido. ¿no? Entonces, la verdad que nos ha funcionado bien y ahora Soluble sí que tiene detrás toda esta parte de, de integración en los equipos, por un lado, y por otro la, hablamos de branding Soluble. Es un... bueno también nos gusta mucho ponerle nombre a las cosas, porque desde esta reflexión, yo creo que contaminado por la faceta de filósofo de Máximo, <risa> hacemos unas tertulias que, que son para de tragarlas bates, con pan, de que, densitas, pero nos ayuda al ¿no? ponerle nombre a las cosas y, y establecer metodologías, o tampoco um, un poco de, de grima la palabra metodología, pero sí que organizar los procesos que tienes es el primer paso para poder mejorarlos. ¿no? Entonces, hablamos siempre de branding soluble como algo que es transversal y que transforma allí donde, donde se mete. ¿no? Entonces el branding como algo que no es puntual, que no es concreto, sino que es difuso, que está difuminado los límites entre qué es branding y qué no, que afecta también a, a la medición, por ejemplo. ¿no? Es muy difícil destilar el branding como algo. ¿no? Hasta aquí, de aquí a aquí es branding y fuera de esto ya no. El ¿no? branding es una actitud, es un mindset, es ser consciente de que todo lo que haces desde tu empresa, desde tu marca, está afectando. ...a esa marca, desde cómo saludas, desde el mal día que tienes y mandas a tomar vientos a un cliente... O sea, ...todo está construyendo marca. Entonces, este carácter soluble de, de estos de estas herramientas para potenciar una marca... Pues tiene también mucho que ver con, con el nombre del estudio. Y ya última pregunta sobre vosotros, eh, para que también la gente, si no los que nos conozcan, nos ubiquen bien. ¿Qué tamaño tenéis? ¿Con qué marcas estáis trabajando? Porque estáis empezando a ser una pieza muy relevante, sobre todo ecosistemas, startup y demás. Tenéis ya una influencia importante. Muchas gracias. Dejo a máximo de contestar. que se la sabe. Sí, creo que sí. Eh, pues ahora mismo en el equipo somos nueve personas, nueve personas, o sea, somos muy pequeñitos. Tenemos el estudio en, en Barcelona pero estamos más tiempo en el AVE, en la cafetería del AVE, casi. que Yo pido ya que siempre, allí, oye, lo, lo de siempre. Arriba y abajo, entre Madrid y Barcelona, aunque luego también hay proyectos internacionales, pero sobre todo los, las startups y el ecosistema startup que confía en nosotros está entre Barcelona y Madrid. Y proyectos relevantes, pues el más destacado que hemos tenido hace poco fue el DonTrack, el caso DonTrack, que para nosotros fue un espaldarazo muy importante, sobre todo porque... Mola bastante cuando un equipo que está en ese momento, no en un momento muy inicial, sino en un momento en el que ya ha tenido tiempo para hacer una reflexión, y un equipo que crece, un equipo con inversión y detrás, es capaz de pararse un poquito, lo justo, como para decir, vamos a reflexionar sobre dónde estamos, qué queremos ser, los porqués de hacer esto y hacia dónde vamos. ¿no? Que es, yo creo que esa parte es muy diferencial de nuestro estudio, el pararnos un pasito antes que otros estudios a la hora de atacar el diseño, por ejemplo, y empezar con esa fase de reflexión y de estrategia de, de valores en las marcas, ¿no? que es parte de lo que aprendemos nosotros con nosotros mismos. Al final Soluble no es una startup, porque no lo es técnicamente, pero estamos tan metidos dentro del ecosistema startup y tenemos tanta contaminación que aprendemos mucho de cómo funciona. Y al final, eh, otros estudios de branding a lo mejor son más tradicionales y tienen alineaciones con otras más corporates, además, pero nuestra implicación con, con la parte startup es muy fuerte en ese sentido. Entonces, el caso, por ejemplo, de, de OnTrack, cuando se pueden parar a hacer todo este trabajo estratégico con los niveles C o niveles eh, más por debajo, parándose y poder hacer todo esto, es muy importante. Eh, también el caso de Aplázame es bastante significativo dentro del de, bueno, ecosistema startup. Y, ¿qué más? Me dijo Ciberclick, por ejemplo, también Ciberclick. es un trabajo muy, Luego, muy bueno, chulo. El, el enfoque este en el ecosistema startup que viene por naturaleza. Soluble nació y se formó y está creciendo dentro del ecosistema, no ya en cuanto a tipo de cliente, que algo tiene que ver, sino en los aprendizajes y en la manera de hacer que tenemos. ¿no? El, el hacer branding de una forma natural, normal y que esto no es algo súper caro, súper lento, solo para las grandes. ¿no? Que realmente hay acciones que puedes hacer desde ya, independientemente de, del momento en el que estés. Obviamente de forma proporcional. ¿no? Esto ha hecho que la manera que tenemos de trabajar pues, esté muy centrada en los resultados, en el que nos preocupemos mucho por el retorno de lo que hacemos y en una flexibilidad y una agilidad a la hora de trabajar que son atractivas para cualquier tipo de empresa. Entonces trabajamos mucho con grandes corporaciones, sobre todo en, en patas de innovación abierta, con Telefónica, con Renfe, con Global Omnium, que es Aguas de Valencia, y bueno, con Ficosa también. Eh, y a partir de ahí se han interesado por esta forma de trabajar empresas como el Grupo Volkswagen, ¿no? que hemos estado trabajando en un producto digital, una, una herramienta interna muy potente, y bastante grande, trabajando con ellos exactamente igual que trabajamos con startups. O sea, un método por sprint, con el foco en resultados, foco en retorno, midiendo... Y dices, vale, pues esto no, no es ya la startup, sino es la mentalidad, ¿no? de... ¿Se puede realmente, tío, esto de trabajar con empresas grandes como si fuera una startup? Porque o sea, es algo como que siempre decimos y tal, pero yo o sea lo intento y a veces, tío, me encuentro unas resistencias brutales. ¿Lo conseguís? Lo hemos conseguido también, yo creo, porque... Ya nos han buscado por cómo trabajamos. O sea, nosotros todo, toda la comunicación vale. que hacemos va enfocada a que, oye, esto es lo que hay y si vienes a mí es porque sabes cómo trabajamos y, claro. y sabemos cómo funciona. Tiene que haber una parte proactiva desde, desde ese corporate para que se claro, se favorezca. Para no, no, de esa forma, claro, ¿no? intentar obligarles decir. a ellos a que trabajen así si no están en esa línea es muy difícil, ¿no? Y al final en el caso del branding, además el branding tiene que ser desde arriba. Si la decisión no está tomada desde arriba de querer atacar eso, es muy difícil que alguien desde el equipo desde abajo pueda hacer la presión para eso, ¿no? Se Entonces, puede promover, pero si pues, sí, sí, realmente no hay final, un convencimiento de, eso arriba sí. y con las compañías grandes no no es exactamente igual, obviamente. Hay el, algún proceso que tarda un poquito más, las aprobaciones y demás. Pero sí que hemos conseguido, en la mayoría de casos, como son partes de innovación, generalmente los tienen como, bueno, vale. estos van por libre. Vale. <risa> estos son los raros. Aquí están los fregues haciendo sus sí. cosas. Y entonces siempre han tenido quizás cierta libertad para tomar decisiones y para avanzar. Y hemos, nos hemos encontrado con una respuesta bastante, bastante vale, positiva. Bueno, sí. De hecho, uno de los últimos proyectos en los que estamos trabajando es una consultora multinacional de 600 empleados y, vamos, nos tumban. Agilidad. O sea, brutal. Una, una manera de dar libertad, de agilizar procesos, de, de estar alineado con lo que nosotros contamos que hace que todo sea súper sencillo. O sea, que fluye la relación desde el minuto uno. Sí, único. es que es algo que tiene que ir dentro de cómo trabajas y de los valores de cada compañía. ¿no? En este caso, con esta consultora, eh, con quien tenemos la, la relación directa, nos decía es que nosotros somos como vosotros, solo que 600. Nosotros decíamos, nos costó no". creernos. No puede ser, es, es imposible. No puede ser así siendo 600, ya os habéis vuelto todos. Y joder era así, sí, o sea sí, sí. es que realmente cuando los conoces más, no, que es esa parte que sí que hacemos mucho de conocerlos, de estar en sus oficinas, de pasear, porque si no es como si no, no entiendes cómo, cómo funcionan desde dentro, ¿no? Entonces sabes que esta gente de verdad que, que estuvimos es serie, en, en el evento corporativo de este año presentando nuestro trabajo y haciendo una serie de dinámicas con ellos y ya la parte de más distendida después de la comida hablaba con con este hombre le decía yo no no, totalmente, o sea, toda esta gente podía trabajar insoluble, <risa> había un buen rollo brutal en bueno, el ambiente que era era muy soluble realmente todo aquello. Bueno. sí, sí yo ahora diría, eh, como estamos en sección Product Hackers, ¿por qué es importante el branding para un producto digital? Luego podemos entrar en, en branding en otras cosas que hay, en algunas son más obvias, eh, pero en un producto digital, tú lo has dicho antes, no para mí está claro, el producto es el principal toast point que el punto de contacto que tienes con tus clientes y cuando hablas de branding ahí está la, la marca. Pero yo tengo la sensación de que todavía a día de hoy es hago el producto y luego intento crear un envoltorio que es el branding por encima y no es, eso no agarra. El, Incluso, ¿Qué va primero, tío? Eh, el huevo o la gallina. ¿Qué va primero? Es importante también. Cada caso es un mundo. Sí. Partimos de ahí. O sea, no hay recetas, no hay fórmulas mágicas. O sea, en cada caso hay, hay unas decisiones que tomar y una forma de hacer. Lo que sí es importante esto ya se ha convertido en un mantra también casi, lo repetimos por todos lados, que tener una marca realmente no es algo que sea imprescindible, es inevitable. O sea, en el momento que tú estás trabajando, tienes una proyección, tienes una exposición, hay gente que está configurándose una imagen mental de lo que tú haces. O sea, está construyéndose una marca en su cabeza, que al final es lo que es una marca, no es una percepción, es, es algo subjetivo, y lo que podemos decidir es si hacemos algo, para que esa imagen sea la que a nosotros nos interesa o la dejamos que cada uno se forme la imagen que, que considere. Entonces estamos hablando de aprovechar una, una oportunidad para quizás alargar la, la vida de, de nuestro proyecto, de tener más posibilidades de éxito. Y lo decíamos en, en la charla que tuvimos la oportunidad de, de hacer con vosotros en el Product Hacker's Days. Estamos hablando de una vida extra para el producto. Es algo que por sí solo no vale nada, es decir, tienes que tener algo ya de, de antemano. No es garantía de éxito, no nos engañemos, el branding no es la panacea. Tienes que tener un, una realidad de producto, es decir, tienes que tener algo tangible y realmente tiene que tener lo que envuelve ese envoltorio, tiene que ser realmente bueno, tienes que cumplir esa promesa que supone la marca. Y luego está en nuestra mano tomar la decisión de si queremos aprovechar esa vida extra. No no, no podemos obligar a nadie y hay veces hay casos que, que han salido bien, o sea, no esto no... no no siempre es necesario hacerlo con intención, pero obviamente cada vez es más difícil que salga bien si no se atiende, ¿no? Porque ahí estamos sobre saturados de, de estímulos por mil sitios y es muy difícil hacerse un hueco en el, en el día a día de nuestras audiencias. Es, al final lanzar un producto digital es lanzarlo a un mercado muy muy feroz. Al final ya sea una app, ya sea una web, ya sea un producto físico que tienes que vender en un, una tienda online es es un, al final es un sitio muy, con una competición muy, muy alta y al final el consumidor eh, te va a elegir por varias razones. Una de ellas puede ser porque tu producto tenga unas funcionalidades de la leche y le resuelvas un, pro, un problema eh, muy inmediato. Y yo, vale, ya está, perfecto. Pero como no todos los productos realmente son así y aunque lo sean, eh, vas a tener una competencia rápida eh, atacándote muy, muy pronto o le das algo más, o le das unos valores a los que agarrarse, o le das una marca que pueda eh, apoyarse en ella, creer en ella y hacerse suya, o vas a morir rápido, ¿vale? Porque los productos se copian, salen copias muy rápidas, hablábamos con, ¿no? con, con algunos productos, sobre todo de textil, donde esto pasa muchísimo, ¿no? Y es, es brutal la, la rapidez con la que sucede, y, y tienes que estar ahí creando tanto creando sino exponiendo lo que eres por detrás, ¿no? para que al final el consumidor, las distintas audiencias tengan un, un vínculo contigo y puedan, y puedan enganchar. Es una cuestión de, de construir vínculos, tal cual. Al final tú a un amigo le perdonas cuando te falla, a alguien que no conoces, no. Vas a por lo más superficial. ¿no? Si conseguimos profundizar y establecer un, unos vínculos emocionales, un, unos lazos que vayan más allá de lo meramente práctico y funcional, lo que estamos es mmm, ganando un tiempo extra que puede ser crucial para cerrar esa ronda de financiación, para conseguir la atracción que necesitamos. O sea, al final estamos estamos encontrando la forma de no tener que competir solo con cuestiones puramente funcionales o de rendimiento. De hecho, es que yo veo... ¿Quieres hablar? Dale, dale. Yo veo muchas cosas en todo esto que vas comentando, tío. O sea, por ejemplo, el branding es algo que yo siempre he querido tener y nunca he tenido. Porque pues, las marcas que hemos ido haciendo eran, bueno, pues nombres que se nos ocurrían, mezclas de palabras, tal, con el logotipo. Eh, has tenido, de, pero lo único no lo has gestionado. Eh, bueno, también, sí, sí. <risas> vale, vale, sí, vale tío, es inevitable. Tío. Entonces, eh, también incluso a nivel personal. ¿sabes? Es decir, yo hay una foto que me mola, que es la de las gafas rojas Pixel, tío. La que no, no, no la he visto, no, no me la he cruzado. <risas> Nunca la has visto, ¿no? Y... Y está ahí, no fue, o sea, bueno, no es que no fuera elegido, sino que me hizo las fotos un colega, eran verdes originalmente. Y le dije, oye, ¿me las puedes pintar de rojo? Te pago. O sea, entonces, el mismo que me había hecho la foto me las pintó de rojo, me lo pasó, me lo puse ahí en todas partes y ahí se quedó. O es sea, decir, mm. nunca he hecho más esfuerzo de no sé qué tiene ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, con Product Hackers lo que sí que nos pasa es que primero lees la palabra hackers, que ya hay mucha gente a la que dice, uy, ¿sabes? Que el empresa... Claro, ya hay contactar. significados asociados, o sea, uno, ¿sabes? Claro, el logotipo es una especie de mmm, señal nuclear con wifi. O sea, es como una wifi nuclear. ¿vale? Para pa que la audiencia <risa> lo entienda también cuando hicimos los Product Hackers Awards que tenían la categoría corporate y se presentó en Cajamar se presentaron varias empresas que estuvimos persiguiéndolas, eh, al principio era un poco eh, ¿cómo cojones le digo yo a mi jefe? Me voy a presentar unos premios de hackers eh, y ostras es esa parte costó mucho porque la gente se queda ahí o sea la, la sí, gente claro. si no, no le explicas una historia más profunda claro. El se queda es que no siempre tienes name. la oportunidad de explicar Exacto, lo que hay detrás y ¿no? sobre eso es lo que iba a hablar tío de la primera o sea solo se puede una primera buena impresión y esa primera impresión cuando tú no estás ahí sobre todo en un producto digital a mí hay una fase en la que me parece que es crucial el branding que es en el en la first user experience la primera experiencia de usuario con tu producto es una experiencia que es súper íntima tío la mayor parte de la gente pues está ahí en el baño o está en el sofá tal está sola con su móvil está ahí y está pues eso abre la aplicación pam aparece un logotipo tal y a lo mejor dedica una media entre 4 y 22 segundos es lo que dicen los benchmark eh, luego ya si te gusta te quedas más tiempo en esa aplicación pero ese primer uso, eh, al final, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver una marca que te va a inspirar algo o no, vas a ver un nombre, vas a ver una serie de bueno pues de primeros pasos con ese producto y yo creo que ahí, tío, es donde la, la, o sea, lo que se puede quedar en, en la cabeza del usuario es súper relevante el tener un buen branding. Tanto el... si es un primer impacto, si nos acaban de conocer por nuestra funcionalidad, por la parte más racional, como si es una oportunidad para consolidar algo que intuye ese usuario. ¿no? Ya ha visto algunas campañas nuestras, ha visto contenido que vamos generando, ha visto alguna charla, conseguimos que se baje nuestra aplicación o que entre en nuestro producto y tenemos que ser capaces de confirmarle de oye, sí, todo esto que... Toda esta peli que te has montado en la cabeza es verdad. O sea, todo esto está apoyado en una realidad de producto que llamamos en, en algo que, que es tangible y que realmente tiene un, un valor para ti. O sea, no, no es solo humo, sino que... ...que hay mucho más detrás, ¿no? Claro, es que en estas primeras experiencias, si tú consigues transmitir... ...porque al final, o sea, eh, los seres humanos estamos constantemente haciendo juicios, nos guste o no... ...entonces el que tú abras una aplicación o veas algo que te interesa por ahí y de repente... ...o sea, tú le estás poniendo un... ...esto es una empresa grande o es una empresa pequeña, es un tal, es un cual, ¿me va a aportar valor o no? Entonces, si tú eres capaz de subir un par de niveles esa, esa métrica inicial... Ostras, pues yo creo que ahí ya estás consiguiendo algo bastante relevante. Sí, además, en ese momento tienes que tener coherencia con otros puntos que hayas tenido, porque lo que a veces pasa claro, es que coherencia. no hay coherencia, entras en la web es una cosa, entras luego en la app es otra, ves un anuncio y no tiene nada que ver, porque no hay algo un hilo conductor cada que, que eso tenga sentido, sino que alguien va tirando desde marketing no sé qué, desde alguien no sé qué hace otra cosa y no hay algo que esté construyendo eh, esta parte con coherencia. ¿no? Al final, eh, ese punto de contacto es muy importante y luego también, por ejemplo, eh, casos de, que se ve mucho ahora, por ejemplo, en publicidad en Instagram y demás, ¿no? retargeting que te hacen las marcas. ¿no? Ese momento con ese vídeo de algún producto que te, que te llega, es muy importante que detrás veas la marca que está pasando ahí, ¿no? que no solo sea otra vez una funcionalidad de producto, porque la funcionalidad ya lo he podido ver yo cuando he entrado y me he dejado al final el producto en el carrito y no lo he comprado porque pasaba algo ahí que no me, el envío era muy alto, cualquier historia. ¿no? Pero luego cuando me vuelves a atacar con un vídeo, está bien, ahí se tiene que ver mucho trabajo de marca por detrás, intentar engancharme por otro por algo más que la propia funcionalidad, ¿no? propios valores, algo. De hecho, cuando dices esto de la coherencia, macho, eh, yo pienso, digo, lo estaré diciendo por nosotros, tío, porque, <risa> porque es verdad que, bueno, bueno si, que, resuena, ver, si resuena, si resuena, ya, ya. Claro, ya, ya yo entiendo, entiendo a todos los founders en ese momento de empezar, tío, y, y tirar con lo que puedas, con lo que tengas. Mm, es súper habitual que que y escuchando estáis muchos y, en esa y a, tope, a tope con eso. O sea, no, no estamos diciendo que lo primero que tengas que hacer sea contratar un estudio de branding ni, ni de coña. Sí, hombre, son, son carencias simplemente con las ser que hay consciente, simplemente ser consciente es, de, es. de oye es importante, estás dejando de utilizar o de aprovechar oportunidades en algún momento deberías atacarlas, ¿no? obviamente hay otras prioridades tienes que validar la idea tienes que validar que se puede monetizar, tienes que montar un equipo y necesitas unos mínimos, pero simplemente plantearse el tipo de empresa que se quiere construir a nivel de cultura a nivel de valores, te va a ahorrar tanto dinero Totalmente y tanto bien. tiempo a corto plazo, nada a largo plazo yo, o sea, cuando, cuando trabajo a nivel de growth con, con una empresa, lo primero que hago es preguntarles por sus valores. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, me dicen que ellos respetan al usuario y que no se le envía nada que no aporte valor, pues yo ya sé que no puedo enviar nada. o sea, que, o que yo, yo no puedo al hacer usuario. mi trabajo. No, no, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Joder, ahora ya es product driven growth, ya somos white Hat. ya no somos entonces, eh, claro, esos valores, tío, son cruciales. Porque es que es claro. lo que determina hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Y te permite mm. ser coherente. Porque te ahorra. Ah, eh, sí. la, la coherencia ya, ya suele, para mí es la semilla del brain. ¿no? Nosotros somos esa de esta es forma. Clave. Luego le podré dar una vuelta, lo podré articular sí. y, y demás. Pero al menos no actúo de una forma distinta en cada. En Surge, cada es una cuestión de, de gestión de expectativas al final. Si tú no controlas esa coherencia entre distintos puntos de contacto, puede ser que alguien que lo que ha visto tuyo es una charla de un cofounder y que luego llega al, al producto y no ve esa imagen que se hizo con la charla, ese impacto que tuvo ya empezó a construir la marca se generan unas expectativas que luego no se ven satisfechas con el punto de contacto más crucial que probablemente sea el producto de, de la compañía, ¿no? entonces tenemos que ser conscientes de esta coherencia y ser capaz de regular no por ser muy potentes en algo tenemos que darlo todo, sino que quizás es mejor regular y mantener una línea común y transversal a todos los puntos de contacto para que esas expectativas se vean satisfechas, en el mejor de los casos, o incluso superadas. E ¿no? incluso no solo de, de puertas hacia afuera, es decir, al final uno de los problemas más importantes ahora mismo es encontrar talento. Y las marcas son también de puertas hacia adentro y esa coherencia tiene que estar ahí cuando se hace una oferta de trabajo, cuando se habla de mi marca tal, mi empresa tal, luego cuando entras allí como trabajador tienes que ver ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hablas con los trabajadores de una marca te tienen que contar realmente lo que está pasando ahí y tiene que haber coherencia con lo que hay dentro, ¿no? Entonces, los valores se activan al final desde los trabajadores de las propias empresas, de las marcas, y si eso no es coherente con lo que se está proyectando desde fuera, pues es un problema. Es un problema. De hecho, estamos viendo que, que el enfoque que tenemos en, en Soluble, eh, uno de los principales beneficios que tienes a nivel interno, simplemente por el, el proceso inicial de inmersión que necesitamos nosotros, que hacemos mediante distintas dinámicas, donde abordamos la estrategia de la marca en cuanto a realidad de, de hoy, trayectoria, hacia dónde se quiere ir. Esta reflexión hace que todos los que participan en el proceso se alineen en cuanto a bueno, son cosas que no se suelen hablar, ¿no? Que a lo mejor lo hablas sí, sí, sí, sí. con alguien puntual en un, en café, un café un día, ya. pero no sientas a todo el sea level en una sala seis horas metidos. Tampoco hace falta que sean seis días en una casa rural. O sea, nosotros, oye, ¿qué tiempo me das? Y en función del tiempo que, que nos deis, pues montamos la dinámica. Porque es fundamental esa reflexión para ellos y para nosotros. En ese momento ya sabemos en qué barco vamos, hacia dónde vamos, qué combustible tenemos, hasta dónde tenemos que llegar. y somos capaces de intuir por dónde va a ser la, la ruta. ¿no? Eh, en el caso de, de los equipos, el beneficio es directo después de estas sesiones, pero después de todo el proceso de, de marca que hacemos, el sentimiento de pertenencia es una cosa que estamos viendo que se dispara también. Se dispara. En el evento este que comentábamos de la consultora, o sea, había un, una manera de apropiarse de lo que habíamos contado hasta el punto que vimos salirnos que el logo, habían puesto el logo antiguo en la puerta del, del local, del sitio donde era el evento, y cuando nos íbamos, que estábamos recogiendo tal, nos fijamos, se habían pintado el logo nuevo encima con boli. Ostras, ¿no? o sea, joder, este un plan de aquí, ya, ya aquí, ya. pero ahí plan random, ah. ¿sabes? Era como, hostia, O sea, tuvisteis que ir, pero en una nube, ¿no? <ríe> no claro, <ríe> es que cuando ves a tanta gente haciéndose una apropiación tan rápida y tan inmediata de algo que acabas de contar, que siempre provoca cierto recelo, ¿no? Eh, dices tú, joder. Eh, está pasando algo muy chulo, ¿no? Es un momento muy... Cada vez insistimos más en, en involucrar a todo el equipo en los procesos de rebranding, ¿no? Nos encontramos a veces de, no, mira, ya tengo la estrategia, lo hemos hablado los fundadores y el C-Level y, y queremos llevarlo, Digo, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto para que realmente todo el mundo se sienta partícipe de esta nueva fase. O sea, lo que no tiene sentido es que te digan «Buenos días, esta es tu nueva marca». <risa> a partir de ahora vas a usar este logo y ya está. Vas a hablar no así, sentido. vas a vestir así, calos, vas a decir ¿no? las cosas así. No. Entonces, el, pues por ejemplo, hacemos dinámicas tipo encuestas o entrevistas o cuando son muchos algún tipo de formularios y sacar conclusiones. Y simplemente el hecho de valorar eh, la percepción que tiene la gente dentro de la marca y que se sientan... Con el peso suficiente como para que se les pregunten, ya hace que la, la receptividad a la hora de la nueva etapa sea mucho más alta. Es ¿no? como, oye, mi empresa, soy importante, me preguntan qué es lo que pienso yo, ¿no? me preguntan, tengo voz al menos. Y eso estamos viendo que funciona súper bien para retener talento, que es un problemón hoy día. Y para captarlo. Sí, porque además la gente suele estar muy receptiva y con ganas de participar. Porque cuando hay un proceso, sobre todo de rebranding, ¿vale? cuando ya la empresa lleva un tiempo y quiere cambiar, es porque hay un síntoma detrás. O sea, no es un capricho, no es que quiero cambiar, porque ahora la moda me diga tal. Sino suele haber algo detrás que te está haciendo ver que ahí algo falla. ¿no? Que lo que estás enseñando, la, esa proyección que estás haciendo de tu marca, no está enganchando de la manera que tú quieres. Entonces ese síntoma suele estar también en la gente que está trabajando allí. ¿no? Entonces, cuando le preguntas, oye... ¿Qué, ¿Qué crees de esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo ves esto? La gente está con ganas de contarlo, de hablar y de aportar a esa transformación de la propia marca de la empresa os quería hacer una, una, una reflexión que yo al menos me llevo haciendo un mundo e-commerce e hace mucho tiempo, creo que vais a estar de acuerdo, pero es que es, que es genial comentarlo con vosotros, y, y viene de casi todo lo que habéis dicho, por un lado estamos en un momento donde copiar eh, los productos sean digitales o físicos es más fácil que nunca, es decir, la aportación desde el nivel de productos es muy complicada eh, todo rápidamente copiable eh, en China fabrican de todo, productos digitales se hacen rápido, por otro lado yo creo que los consumidores cada vez somos más conscientes del impacto que tenemos con nuestras decisiones, es decir, ya sabemos cuándo compramos y si compro algo con plástico, pues no estoy siendo tan sostenible. Si estoy... y, y es algo que a lo mejor hace 10 años no lo tenemos en la cabeza, pero sabemos que, que todo depende de nosotros. Y por último, lo decías tú Máximo, el tema también de, de los empleados, ¿no? de cada vez es más complicado fichar talento y, y tú y yo no te vas a un sitio por pasta, te vas a un sitio por pasta, por lo que hacen, por lo que puede ser y porque mola más o, o mola menos. Con todo esto... ¿Estamos en la era de las marcas? Yo creo que estamos en la era de las marcas que se posicionan. Es decir, si una marca ahora mismo no se posiciona, es una marca muerta o que va a morir en breve. Es decir, las marcas tienen que posicionarse más allá de su producto, más allá de su servicio. Tienen que decir por qué están haciendo esto y qué les motiva para hacerlo. Eso es clave. Y claro, cuando cuentas esto un poco a marcas más pequeñas, ¿yo qué voy a contar? Yo solo hago este producto que es tal y resuelvo este problema que ya es tal pero sí que lo hay, realmente la gente cuando construye algo lo está haciendo porque quiere construir de verdad algo con valor, cuéntalo que se unirá gente a ti, tanto en la parte de talento como en la parte de comprar tu producto, por lo que estás haciendo detrás, no solo por el problema puntual que estés resolviendo. Entonces, las marcas que no lo cuenten eso, yo creo que están muertas en muy, en un espacio de tiempo muy breve, más que nada porque lo están haciendo las grandes, y lo están haciendo las pequeñas, y o lo empiezas a hacer tú también, o vas a tener un problema. Es, es algo que está muy por detrás que empieza a contarse. ¿no? Es decir, cuando eh, salen varias jugadoras del equipo de fútbol de Estados Unidos ahora y montan una marca y esa marca no está, por ejemplo, eh, fundada desde somos nosotras y nuestro ego y tal, sino sobre valores intrínsecos de inclusión, de, de géneros no binarios, de un posicionamiento que puede ser uno, puede ser otro, pero es de tus compradores van a por eso no van por el producto que son camisetas que las pueden encontrar en cualquier otro sitio van por otra cosa sí, es que te, las compras son mucho más emocionales yo creo de lo que claro, muchas veces claro, nos vemos claro. incluso claro. en B2B tú cuando, cuando compras un producto de otra empresa estás comprando eh, el producto pero pues estás comprando el soporte estás comprando la atención estás comprando que te cae bien esa persona que te de ella o, o que es gente guay y que te apetece trabajar con a ella supuesto, sí, de esto siempre me viene a la cabeza Simon Sinek tío. pero eh, vale, es lo que iba a decir sí la o gente tal. no compra lo que hace sino el por qué lo haces, ¿no? El círculo dorado y el, el tema, respecto a lo que decía, decía Corti, es totalmente el contexto actual, digamos que es un entorno mmm, magnífico, no ya para que sea la área de las marcas, porque marcas ha habido siempre realmente, pero sí para que esta saturación que hay, esta facilidad para copiar y esta fragilidad de lo racional o de lo funcional, haga que la marca cobre una relevancia especial. O sea, ahora, en este contexto, hoy, quien construye una marca sólida, con valores y conecta desde lo emocional tiene muchas más posibilidades de, de triunfar, de, de hacerse con la primera posición en, en la competición. Es una cuestión de, de oye, estamos súper saturados. O ¿Sabes que cuántos impactos de marcas distintas recibes al día? Estaré bien medirlo? O sea, es que es, es una locura. Con lo cual, hacerte un hueco en que se acuerden de tu nombre tiene un valor brutal. ¿Y por qué se van a acordar? Pues porque bueno, le has tocado ahí, le has tocado la fibra, pues, a nivel de compromiso, a nivel de posicionamiento, que oye... Tampoco me gustaría hacer aquí un... que se nos vea demasiado el plumero. ¿no? Nosotros tenemos un enfoque bastante ético de, de todo lo que hacemos y demás, pero también hay y tiene que haber marcas de todo tipo, o sea, igual que las personas, no que conectar... No, no, todo tiene por qué ser siempre... No te ese buenismo y, todo, ¿no? no, no, Exacto, no, no oye, pues somos los lo más baratos de no sé qué. Somos oye, los valantes, que ¿sabes? Que, que no tú, todo incluso eres. a veces, muchas veces, eh, lo que mejor puede hacer una marca es no molestar. O sea, yo tengo marcas, uso marcas que no me molestan en ningún momento. Yo uso su servicio, me funciona, todo va bien y no me molestan para nada. Me voy a cambiar a otra, voy a intentar hacer un cambio porque me ahorre X dinero con el riesgo de que la otra marca me esté molestando y aquí pues el discurso de, Serraíma, de, de, de Telefónica incluso el de el de Serraíma y el de otras y el de otras compañías también no que empiezan a entender esto como que mmm, no hagas tanto push vale deja un poco a la gente tranquila que ya verás como dales esto un funciona. buen producto servicio lo hacía Pepephone ya en está. su día no claro, es decir oye, mi es diferencia te es, doy un buen servicio bandy, y no te doy por culo decirte, el, claro. el ejemplo de Pepephone era excelente porque como naming pues no eh. sé, como logo, pues no sé, pero como marca era la hostia, pero porque estaba detrás, porque aquello, la marca no es el logo, no es la tipografía, no es el color, es todo eso y muchas más cosas. Y es todo lo que está detrás, todo lo que cuentas, todo lo que no cuentas, todo lo que no molestas, todo lo que resuelves, ahí es donde se ve realmente el poder de una marca. Me gusta el ejemplo, por ejemplo, de Minimalis, de los chicos de Minimalis Brand, que también los tenemos por Hacker <risa> Son Bey? muy grandes, porque eh, es el ejemplo de cómo vende productos básicos, que al final lo que están haciendo. Dice: Te voy a vender productos que es que te vas a el mismo producto te lo puedes comprar en cualquier otro lado. Y, pero te voy a vender incluso, tampoco es el más barato, o sea, seamos cosetes. Te lo puedes comprar más barato en el Primark. Ahora bien, ¿no? tenemos unos valores de marca que somos transparentes, que intentamos que sí, compren lo, que lo justo, calidad, que, que sea que calidad, que, que, que sea respetuoso con el ¿no? medio ambiente. <risa> Y al final los que compramos minimalist que compras por la marca o sea, digo es que es que me siento me siento que estoy aportando más al mundo comprándolo a ellos que comprándolo en el primar. Absolutamente. Pues está, es totalmente emocional al final. Mm. Y es que es así. Y los que no consigan hacer este cambio, este saltito, tienen un problema. Y, ¿no? Hay territorios especialmente delicados, ¿no? En ese sentido. El de productos básicos del día a día es fundamental. O construyes desde la marca, o compites por precio. O poco más, o sea, que tampoco. Sí, calidad, sí. ¿no? luego cada, cada territorio tiene su, su punto delicado, ¿no? Por ejemplo, eh, la parte de, de bancos, finanzas, fintech y demás, tienes que generar mucha confianza, porque es que es mi pasta la que voy a meter ahí, o me generas esta confianza con tu marca, con todo lo que cuentas, o chicos, no me voy a quedar con mi banco tradicional o con mi manera tradicional de hacer las cosas y no voy a darle el salto. Entonces, Tienes que saber resolver ese problema a nivel de marca, más allá de la funcionalidad que tú des como aplicación o como servicio, porque el de al lado está dando la misma, seamos realistas, tú das una un poquito más, el otro te alcanza, da la misma, Entonces, o lo das con otros valores, con otras cosas, o no lo alcanzas, o no llegas. Yo quería volver a, a un poco un tema. Es que me lo iba planteando constantemente, ¿no? Y la gente que nos esté escuchando estará pensando, ostras, tío, si el problema no es que mi marca sea buena mala, me guste o no me guste, probablemente la mayoría, lo que nos termina pasando es que no nos gusta, es un, es un problema más de, ostras, ¿qué soy? ¿Qué hago? ¿Sabes? Entonces, yo es lo que, que os es quería eso. preguntar es, ¿vosotros en este proceso, o en esta experiencia de creación de, de una marca y de todo el branding, de todo lo que le acompaña, ¿ayudáis a las empresas a definir qué son? Es el primer Exacto. paso, es fundamental. Es el valor el, diferencial, yo creo. La única manera que entendemos que hay para hacerlo es ser auténtico, para que realmente funcione. Con lo cual, el primer paso es descubrir realmente quién eres, qué te hace diferente, qué es lo que define... Hablábamos de, de Simon Sinek, pues, ¿qué es lo que te define el qué, el cómo y el por qué. ¿no? Y, y el, esas dinámicas que hablábamos antes, justo tienen por objetivo descubrir eh, esas y os cosas. Habéis encontrado situaciones muy difíciles de decir, Dios mío, no soy capaz de, de, de definir qué leche, hace, qué pero, leche pero, se hace esta Fíjate que, que, que yo creo que la palabra correcta ahí es descubrir. O sea, nosotros no llegamos oh, e imponemos. Se nota que ¿Os te has dado cuenta? no habéis visto el detalle. no llegamos y decimos, a partir de ahora vais a ser tal o vais a hacer las cosas así, porque eso sería impostar las marcas y eso dura muy poco, es caduco. El, lo chulo, lo que se ve ahí y lo que da resultado al final es descubrir en qué momento están. ¿no? Yo creo que, sobre todo, reciente y con impacto, el caso de, de OnTrack, es ahí de los, más, de los más chulos, de descubrir ellos mismos en qué momento. ¿Qué eran? ¿Qué no eran? Qué ¿Dónde tenían que estar realmente para conseguir? Porque estaba pasando que estaba... eso que habían detectado. Eso, ¿no? eso. Es lo que nos encontramos muchas veces, que acuden a nosotros por lo que se consideran problemas y realmente son síntomas de que hay un problema debajo. Y ese descubrimiento es, es un proceso brutal, súper emocionante y es un subidón para todos porque es, es compartido. Nosotros ayudamos a ese descubrimiento pero no tenemos el material de casa y te lo traigo y te lo pongo encima de la mesa. Es más de oye. Cuéntame de estar pendientes de las dinámicas, de apretar, de detectar fricciones, de... Espérate, no cambies de tema, vamos a profundizar en esto. Es un poco terapia de empresas muchas mola, veces. Mola. Sí, sí, pero yo creo que es muy necesaria, tío, porque si no... O sea, yo siempre digo que hay una, una etapa que, que entiendo que tiene que haber pero tiene que haber otra de pararse y es el hacer hacer, o sea, yo no sé cómo se llamará, yo lo llamo hacer hacer, o sea, solo hago cosas, solo quito tareas, solo desbloqueo tareas, y, y además siempre voy a las urgentes e importantes, ¿no? porque al final hemos leído por ahí que es lo más lo que hay que hacer, y llega un momento en que dices, eh, tío, necesito sentarme en una piedra, mirar pasar las nubes un rato y luego pensar, porque Muchas veces, de hecho, yo lo hablo bastante con mi novia ¿no? y, y, y digo, tío, es que necesito pensar y creo que es lo más rentable que puedo hacer ahora mismo. O sea, tengo muchas tareas pendientes, las voy a tener siempre, pero necesito pensar. Y es que eso es lo que marca la diferencia. Ponemos el ejemplo, porque es fácil de entender, de cómo se ha llegado a asumir como normal el que cuando tienes que hacer un proyecto, por muy urgente que sea lo primero que haces es organizarlo, ¿no? desglosarlo en tareas, ver a qué equipo montas para ese proyecto, organizar sprints, cards, todo lo que necesites, y es un tiempo en el que no estás produciendo como tal, que podrías tener la sensación de, oye, lo que me tengo que poner es a sacar esto ya y a producir, a tener algo tangible, ¿no? porque ese proceso de organización, al no ser tangible, al no poderse tocar, pues puede generar cierta ansiedad. Con la marca pasa lo mismo. Con esto que estás contando, es como, con todo lo que tengo que hacer, con la pila de cosas que tengo que hacer, ¿cómo me voy a parar a pensar? Vale, pero pues es que pararte de pensar esa pequeña inversión de tiempo, que no tiene por qué ser más de una semana, de unos, a nivel de tiempo, una semana digo un total, pero a nivel de inversión de tiempo físico de los equipos con los que trabajamos, en un día estamos. O sea, es que no es más. es Oye, cancela todo, bloquea un día, nos metemos en una sala y de ahí nos salimos hasta que no tengamos claro es qué que es lo que, que estamos si haciendo. Si no puedes dedicarle un día a eso. Claro. Eh, no y no luego sé, es que o, el retorno de esto. que contratar gente, es... sabes, tienes que contratar gente o algo. Bueno, no... Y a lo mejor el proceso del branding te descubre que hay tareas que, te, que tú tienes a de gente que tienes que hacer, Exacto, porque no están alineadas no con bueno, tus valores o con lo que te va a aportar valor. que Eso, eso es eh, algo que, que hay que aprender, ¿no? A, de, a, esto es, no me encaja. Es fundamental, porque lo que, lo que sacas de ahí al final es tener eh, un, una regla, una vara de medir con lo que empezar a evaluar el resto de puntos porque de todo lo que se extrae de ahí al final bueno ahora ya sabemos que somos? porque vamos a hacer lo que hacemos? Vamos a reflejarla en una identidad, ¿no? Que sea una identidad verbal, una identidad visual, y ahora cosas que a la gente ya más le suena, ¿no? Que si logotipo, que si tipografía, empiezas a activar ciertas cosas, pero cuando ya tienes un criterio, ahora todo lo que vas haciendo lo mides por ese criterio que has hecho, hasta que no tienes el criterio, hasta que no lo has extraído al principio, no, no, no sabes por qué tomas las decisiones, entonces si no te paras a tener ese criterio, ¿cómo vas a evaluar la identidad visual, la identidad verbal, por qué se dice de esta manera, por qué comunicamos esto aquí, si abrimos un podcast si no la abrimos, hacemos las newsletter, si no la hacemos, si estamos en publicidad aquí y allá, si no, lo no sabemos. Beneficio directo, inmediato, es reducir el tiempo de las discusiones en un porcentaje brutal, brutal, porque es como, oye estuvimos en una sesión donde dijimos que esto era así, ahora no me vengas cambiando, ¿verdad? tú estabas de acuerdo. Con lo cual, eso es la plataforma de marca que llamamos, que es la conclusión de este proceso, es lo que utilizamos como herramientas para nuestros procesos creativos a la hora de desarrollar la identidad y activar puntos de contacto. Y por otro lado, al equipo le sirve para evaluar este tipo de cuestiones. no Oye, al evento este, ¿vamos o no vamos? ¿Está alineado con nuestros valores? Sí, no. Venga, hacemos un podcast, toca, no. Oye, ¿felicitamos a nuestros clientes por su cumpleaños? Sí, no. Depende del tipo de relación, de, depende de ese contexto, de, de esa marca que tenemos realmente. Eh, llevamos ya un buen rato, vamos a hacer tres, cuatro preguntas rápidas para exprimiros. Eh, yo quiero una porque ha salido el tema, pero bueno, es, es muy complicado, que es cómo se mide el branding. ¿Quieres tú? la la no la Mira No, no, no, sí. Pavela. <risa> no eh, siempre ha estado el, el, el... branding siempre se ha comparado con marketing. ¿no? Y que es una, yo creo que es una chorrada al final. No, no hay una comparación, sino el marketing al final, eh, para nosotros en nuestro criterio, es una herramienta más con la que activar branding. ¿vale? Entonces el marketing ahora, por suerte, es muy fácil de medir. El branding es un poco más difícil de medir. ¿Por qué? Porque al final estamos atacando a zonas de, de ese funnel de conversión que están más arriba, que no son las de abajo del todo, donde pues, tenemos que medir ciertas cosas que son más valores, que son más eh, momentos de enganche con el usuario. Y que por no esta son condición de, de soluble ¿no? que decíamos antes, no está súper definido, no está acotado, con lo cual va a costar mucho medirlo. Pero ¿se puede medir? Sí, se puede medir. Al final tú puedes hacer una visión anterior de empezar a hacer toda esta parte estratégica y demás y ver dónde estás en esos puntos de contacto que al final va a ser el resultado final, ver cuando te escuchan, qué tiempos están contigo, si te dejan, porque te dejan de usar y no te dejan de usar, por qué lo están haciendo y luego volver a medir lo que está pasando ahí. ¿Qué parte será exactamente por el trabajo que hiciste de branding? Pues va a estar difícil de medir. Esta alineación que tienes ahora del equipo interno es, porque hiciste aquello o no? Pues tendrá que ver seguramente. ¿Ves un grado de vinculación de los trabajadores con la marca? Pues algo tendrá que ver ahí, ¿no? Eh, y luego, sí que hay ejemplos concretos, ¿no? Yo contábamos con el caso, por ejemplo, también de, de OnTrack, de ver un alto nivel de, de vinculación después de los propios um, transportistas, el querer rotular su camión con la marca de OnTrack cuando, cuando no tenían por Esco. qué. Es la decir, la a ver, pues eso es, pues por lo que es, ¿no? Porque al final hay un trabajo mola, detrás que, claro, y o sea, esa y parte... Quiero, y... quiero llevar eso en mi camión, quiero que se me vea, quiero que esté ahí. Y luego, si la gente quiere empezar a trabajar en estas marcas, es también porque están contando las cosas, pues es lo que... Porque existe pues, ese vínculo, más esa, más esa conexión. ¿no? Hemos conseguido establecerla y, y construirla. Al final es cuestión de medir antes de hacer este proceso y medir después. Y por comparación, esa variación parte será del branding. ¿Qué parte? Ojalá podamos medir pronto. Pero es, es complejo porque tampoco creo que sea el objetivo. O sea, no, no creemos más mérito. Decimos eso, ¿no? Que, que el branding no es la panacea. Simplemente es un, bueno, un extra. Es un, un empujoncito más. Es una ayuda que podemos aprovechar. Pero tenemos que tener otras muchas cosas y no podemos delegar toda la responsabilidad en el branding porque nos la vamos a pegar seguro. Bueno, son métricas cualitativas antes que cuantitativas que son siempre más difíciles de medir al final. Y... Pero se ve ahí. Sí. Pero si hay interés se puede medir, o sea que sí, es, sí estoy seguro. de acuerdo. Y, y... Otra cosa es que no interese medirlo, claro. <risa> porque te he cobrado seis cifras por el proyecto de branding y en verdad no, no, no se <risa> me puede pasar. Luego, eh, consejos prácticos. Hay un consejo muy claro para quien quiera hacer branding, que es acudir a Soluble. O sea, si alguien quiere hacer un rebranding, ahí está. Pero consejos prácticos para aquellas marcas que están empezando, productos que están empezando y quieren empezar hacer cositas de branding o, o sembrar las bases? Uh -huh. ¿Qué les aconsejáis a esta gente? ¿En qué te tienes que fijar? ¿Qué cosas puedes ir haciendo? Yo creo que lo más importante es esa, esa reflexión primero de mmm, qué somos. O sea, qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, es decir, por, por qué somos diferentes, por qué merece la pena que estemos aquí y por qué estamos haciendo lo que hacemos. O sea, por qué nos levantamos cada mañana. Más allá de, de lo... Mmm, tangible, de lo racional, de lo funcional, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos mueve? Facilitar el día a día, el, que la gente sea más feliz en su trabajo, o sea, ¿qué es lo que nos mueve realmente dentro para hacer lo que estamos haciendo? Esta reflexión se puede hacer antes de empezar un proyecto. Y esto es no hace falta ni que contrates a nadie. O sea, tú puedes hacer esta reflexión... En una tú, piedra, en como dice casa. Luis, la, sí, en La, la piedra de Luis. Es, tomar conciencia, al final... Buen nombre para una sección del podcast, sí. la piedra de Luis, sí. de <ríe> de... Piedra de y, a, y a partir de ahí... Una vez que tienes esto como primer paso, la idea sería ir validando si los elementos que tienes allá de hoy que conforman la identidad de tu marca pues te sirven para construir en esa dirección. ¿no? Oye, mmm, queremos construir... Pongo el ejemplo de Product Hacker, que la, la saca tú antes. Si queremos ir por la parte más de preocuparnos por el usuario, de algo mucho más personal, más íntimo, un vínculo más, más fino y más emocional, pues quizás el tono más agresivo quizás que pueda tener hackers con, con ese logotipo que comentabas y demás, pues a lo mejor no nos está ayudando del todo. ¿no? Igual no está haciendo daño, pero no estamos aprovechando lo del todo. Y podemos ir validando con una lista de checks de si, oye, mi nombre me está ayudando a posicionarme aquí, sí o no. Eh, mi logotipo me está ayudando a posicionarme aquí o no. Y a partir de ahí, pues intentar mejorarlo. ¿no? Eso sería como el, el primer paso. Luego hay una serie de herramientas también a nivel de, de reflexiones, ¿no? de personalidad, de... Posicionamiento respecto a la competencia. Simplemente reflexiones en cuanto a tomar conciencia de, oye, ¿qué te hace a ti especial? ¿no? ¿Por qué alguien iba a querer comprarte a ti y no a tu vecino? Mm, es tomar conciencia al final de quién eres y empezar a activarlo. Una vez que ya eres consciente de lo, que, de lo que eres, lo escribes, lo tienes ya, ya lo tienes en negro sobre blanco, ahora empieza a activar eso. Al final nosotros decimos que trabajamos para marcas activas, que están siempre activadas por nosotros también, pero porque son activas desde dentro y empiezan a comunicar también lo que están haciendo. Si lo has entendido lo que eres estás activándolo, ahora empieza a contarlo. Porque al final es cómo vas a, a llegar a, a tu público, a tu gente que vas a querer contratar, al resto de, de audiencias. Al final son un poco esas tres claves. ¿no? Ser consciente, activar y comunicar. Oye, pues ya ahí hay, hay curro, ¿eh? Hay <risa> curro, <risa> hay curro. <risa> ¿Quieres hacer alguna última pregunta? Yo tengo un par de, de últimas dale, preguntas. Dale. Dale. sí, sí, dale. sí. Eh, una La última pregunta así de Chicha, luego os voy a hacer una de, de futuro. ¿Qué marcas os molan, españolas, de productos digitales, españoles y fuera de España que no hayáis hecho vosotros? Hombre, la, la mayoría. Dale, <risa> dale tú, dale tú. Venga, ahora sí. Dale tú. Sí, bueno, minimalismo es, es una marca, ya ellos lo saben, no, no es peloteo ni, ni que quiera captar el lead. <risa> Porque ya, ya tenía la suerte de decírselo a, a Pepe y a Víctor. Eh, pero es una marca que... Bueno, por la naturaleza y por el contexto en el que ha nacido, lo están haciendo francamente bien, ¿no? Esa naturalidad con la que cuentan las cosas y parece que todo fluye cuando hay un curro brutal detrás y hay mucha intención, ¿no? Que parece sí. que… Mira, ¡Qué suerte! que sí, Le ha la, salido una marca ba, ba, maja. Es que van de… No sabemos lo que hacemos. Lo que hacen es echar 14 pasión, horas diarias currando, ¿no? básicamente. Sí. No, a nivel de… De producto, pues que empresas como Typhon que es la fácil, eh, inviertan con uno de los mejores estudios del mundo en marca, que cuiden su cultura, que, que la trabajen, pues es, es un gustazo. A nivel de, de marcas también de, de productos más físicos, muroex nos gusta mucho. Eh, bueno, voy tachándola que en algún momento hemos tenido contacto con ellas. Meta alguna, déjame pensar. No, por decir, por abordarlo desde otra perspectiva también, eh, marcas muy interesantes son, por ejemplo, eh, Cabify, ya no tanto por lo que activan hacia afuera, sino porque desde dentro, cuando han tenido un cierto volumen, han sabido meter un equipo de branding dentro de su propia compañía. Al final, eh, nosotros podemos hacer un excelente trabajo, no voy a decir nuestro trabajo, pero si no tenemos desde dentro también de las propias startups, esa cultura metida, esos equipos eh, que trabajan la marca, además metidos dentro de squads y e infiltrados dentro del resto de equipos, eh, es todavía más difícil, porque eso se tiene que generar desde dentro ¿no? y crear cultura de branding hay que hacerlo también desde dentro de las propias marcas y no solo haciendo... Desde fuera, desde estudios, desde agencias y demás. Esto tiene que entrar dentro de la propia cultura de todo el ecosistema y que grandes marcas lo estén haciendo, como Cabify, por ejemplo, pues es positivo para todo, para todo el sector. Mm -hmm. Otra marca que está haciéndolo muy bien es Vinex, el banco digital, que la verdad han, han empezado a construir desde estos valores, de esto por qué en un entorno donde lo funcional está súper acotado ¿no? y, y no hay grandes diferencias, que es el que hablábamos antes de, de los bancos. ¿no? A nivel funcional no tienen en su mano ofrecer grandes diferencias, por los márgenes son los que son, las condiciones son las que son, está súper regulado además, entonces han sabido apelar desde esa cultura, de esos valores, de esa forma de hacer, es desde donde están construyendo ¿no? y, y se nota, se nota el, el potencial que tienen, el crecimiento que están teniendo, que es brutal, y es esperanzador ver que, que marcas de, de ese tipo apuestan por otra forma de hacer las cosas, ¿no? Es una cuestión también cultural, yo creo, de... No sé si europea, pero de España seguro. el no, no, Que funcione y luego ya lo venderemos. Ya, pero si te has fundido el dinero haciendo que funcione y luego no lo cuentas, no lo vas a poder monetizar nunca, ¿no? es, es, es importante. Una cuestión que nos preocupa, quizás, que, que hemos hablado alguna vez, en el mundo del producto digital es... Eh, la tendencia a la estandarización o la homogenización de ese punto de contacto. ¿no? Por tendencias o por corrientes de diseño de recursos que se utilizan, es importante obviamente que se adopten los convenios a nivel de usabilidad que, que están súper consolidados, pero tenemos que ser capaces de encontrar resquicios y huecos para activar nuestra marca y hacerlo de forma un poco más personal. ¿no? Al final salen los productos digitales y si no ves el logo, en muchas ocasiones te costaría mucho saber de qué producto se trata. ¿no? Incluso ya a nivel de funcionalidad. Cualquier dashboard de métricas prácticamente es, es un drivel. ¿no? Entonces, el ser capaz de darle esta capa de carácter, de personalidad, a un producto digital es lo que nos lleva sesionando mucho tiempo, porque realmente es, es complicado, ¿no? no decimos que sea fácil, porque está todo muy estudiado, muy trabajado ¿no? y, y hay mucha corriente, mucha tendencia más gente que viene diciendo, oye, quiero esto, <risa> quiero actualizarlo y que se utilicen los estilos o el look and feel que ahora está de moda y eso es peligroso sí. porque caduca no, y una oportunidad es, perdida. Es uno de los errores del producto digital, yo creo, más, más graves, ¿no? Que intentar reproducir las condiciones de otro producto para intentar tener los mismos resultados, ¿no? El, yo lo quiero como WhatsApp, yo lo quiero como Instagram, pues, bueno, pues, pues, que lo reproduzcas igual no vas a tener los mismos resultados que tuvieron ellos. Tendrás que hacerlo desde lo que tú estás construyendo y eso se verá reflejado en, en tu producto, en tu web, en, en todo lo que estés haciendo. Y si no, pues pues será algo neutro que no, no llegara a ningún lado. ¿no? Totalmente, de acuerdo yo lo veo mucho, mi chica tiene un estudio de fotos y le piden mucho de Pycommerce, y le piden mucho, quiero ¿no? las fotos como Zara? Y claro. cuando ves las fotos de producto de Zara, de repente ves el fondo y ves ves la pared, cutre, salchichera, mal iluminada, pero es que son Zara. O sea, claro, entonces eso, no te, eso y, te y, y te comen claro. los mocos y la gente dice eres un cutre. Entonces, claro, el, el, la, la marca influye muchísimo. Sí. Claro, creo que porque a Zara le esté funcionando eso, claro. te va a funcionar a ti, ¿no? A lo mejor es que a Zara eso le está dando exactamente igual porque le funcionan otras cosas. Entonces, sí. no intentes emular eso creyéndote que eso te va, te va a dar resultado igual porque no lo va a hacer. Ya para terminar, falta que luego Luis haga el cierre, que seguro que suelta algo. ¿En dónde…? Tenemos <risa> preparado. Eh, ¿Dónde veis soluble dentro de 3-4 años? ¿Qué os gustaría estar haciendo? Pues ojalá haciendo lo mismo. En, obviamente de forma distinta seguro y los aprendizajes son imprevisibles pero tenemos más ilusión que nunca en, ¿verdad que sí? ¿A que sí? sí, ¿a, que sí? ¿sí? ¿A que estás contento? <risa> <risa> y, y la idea es realmente seguir apostando por lo que hacemos y, y que realmente merece la pena tener un retorno y podemos ayudar ...a que gente que se levanta cada día para cambiar el mundo... ...y aportar su granito de arena a la vida de... ...con la que compartimos el día a día... ...pues realmente que tengamos algo que decir, ¿no? Que, oye, mira, aquí le dimos un empujoncito, ¿no? Y ayudamos, algo tuvimos que ver... ...realmente eso es lo que, lo que nos motiva y... ...y ser capaces de conseguir que la gente trabaje más feliz... O sea, ...escuchamos el, el podcast de David Tomás... ...que tuvimos la suerte de trabajar con él... ...y tenemos muy buena relación... Y, personalmente, es eh, probablemente la persona que más me ha inspirado y de, de quien más aprendo, o sea, es una pasada. Además, siempre dispuesto a dedicarte un rato de su tiempo sin mirar el reloj, que yo alucino. Y, y tiene mucho que ver, ¿no? Y creo que gran parte de nuestro qué va por ahí. De, oye, vamos a intentar, que ya que tenemos que trabajar, porque eso no, no lo vamos a cambiar, pues intentar ser felices con lo que hacemos y pasarlo bien, que la gente te importe, que tanto a nivel nuestro de soluble ¿no? y seguir construyendo una familia cada vez más grande, como a nivel de los proyectos en los que trabajamos. Que cuando ves que después de tu trabajo la gente te viene y te dice, oye, qué guay y tal, vamos a comer el mundo, despertar ese sentimiento de pertenencia a las empresas es algo que nos mueve, es, quizás. Qué por Qué de hecho, yo creo que una buena métrica para vosotros a nivel de KPI de, de éxito… Ya, ya estás con el chip Sí, de... sí tío. <risa> no, genial, genial. <risa> bueno, pues sería que en cuatro o cinco años las marcas a las que les habéis ayudado vuelvan a que mm. las llevéis a… a Hemos momento? tenido la suerte ya de hacer un rebranding pues de sería una marca KPI que hicimos nosotros. Total. Para sí. bien, para bien, sí, Qué sí. Guay, el es. caso de Thrians es una marca que Thrians, sí, se dedica a la protección bueno. de... Sí, que, que está en guayra, sí. es, les, sí, hicimos, sí. les hicimos podcast también con sí, ella. Pues el, pasamos de Thrians a Smart Protection por unas cuestiones de verticales que habrían, eh, ronda de financiación, crecieron un montón... Y, y volvieron a contar con nosotros para el siguiente paso. ¿no? Y justo ayer me encontré con, con Javier en la calle y estoy, me digo, ¿qué tal? Y dice, súper bien, súper bien, la marca está funcionando muy bien. Y dice, los inversores me dicen, es que hasta la marca me gusta. <risa> que te da un poco reflejo ya de, de, de la, la posición en la que estamos, ¿no? Del trabajo marca, que hay por hacer, que el inversor diga, hasta la marca, ¿no? Que normalmente, mira, que, que ni lo miro y hasta la marca me gusta. ¿no? Entonces, bueno. muy bien. Algo, algo bien estaremos haciendo, pero queda muchísimo por hacer, ¿no? Y aprovecho también para, para daros las gracias por habernos invitado y que nos deis espacio en, en un La podcast felicidad. de este tipo y en el Product Hackers Day también, de poder ir hablando, hablando de branding en, en sitios donde no es donde se habla normalmente, ¿no? De mucha eh, comunidad de diseñadores o comunidades donde el branding realmente es algo que está asumido y empezar a hablar de branding donde más falta hace y donde más pueda aportar, ¿no? Sí. Gracias a vosotros, porque también si hemos contado con vosotros por el trabajo que habéis hecho, ¿no? Es decir, eh, eh, no, nos despertáis en la cabeza. O sea, yo, por ejemplo, a mí la marca es súper importante desde hace mucho tiempo, pero pues, ni lo sabía. O sea, yo casi todos los proyectos que he hecho he empezado la marca antes que… pero de forma cutre, ¿no? Pero más preocupado por qué valores quiero transmitir y más antes que ponerme a hacer tal y todo el trabajo que estáis haciendo hace que todo esto cale mucho más conciencia y joder, yo de hace tres años a esta parte o dos años a esta parte el branding lo empiezas a ver cada vez más y yo creo que gracias a trabajo como el vuestro. Pues eso nos enorgullece muchísimo porque justamente es eso lo que, lo que entendemos y lo que queremos, ¿no? que al final haya más cultura y se vaya contando más y hablando más sobre esto porque al final nos beneficiamos todos de, de esto. Justamente. Pues nada, Luis, ¿quieres decir últimas palabras? Nada. Cerramos. Un placer haberos tenido aquí, chicos. Creo que le estáis haciendo de lujo porque, bueno, primero porque las métricas y lo que vais publicando de vuestros trabajos hablan, o sea, quiero decir, dejan claro que lo estáis haciendo guay. De hecho, por ejemplo, yo leí el, el, lo que contasteis en Medium de OnTrack y me flipó. Si alguien de los oyentes no lo ha leído, os recomiendo que lo veáis. Entonces lo tenéis que poner soluble OnTrack, Medium, y ya os va a aparecer, ¿vale? Sí. Además, creo que lo publicaste en inglés, lo publicas sí, sí, inglés, en, inglés, en castellano, sea. para lo que prefiráis. Y, y eso, o sea, yo creo que lo estéis haciendo de lujo, vais con el tiro. Y yo lo que os quería decir, tío, ya, y firmarlo aquí con el podcast, tío, es que quiero trabajar con vosotros. <risa> Trabajáis con nosotros podcast así. Qué puntos, Podcast así, cerrando sí, sí. tratos en directo. Exacto, tío. O sea, luego ya hablamos de, de, de los detalles, pero vamos, yo creo que… O sea, es que lo que habéis ido contando, tío, es que lo necesitamos. Y, bueno. y además, bueno, pues así ya lo dejamos grabado aquí en el podcast. Pues mira, ya, ahora ya tenemos Papi, la prueba. Un contrato verbal. Lo voy a publicar muy pronto, voy a adelantar este podcast Exacto. a otro para <risa> que no se no se escape. <risa> Hablando de publicar, o sea, quiero, quiero hacer otro pequeño <risa> experimento, tío. Porque claro, esto lo grabamos, pasan tres días y dices... Pff, y, y claro, o sea, ¿cuánta gente lo está escuchando? El podcast es un poco tal, tú ves las métricas, Corti, pero claro. Eh, entonces, molaría que si estás escuchando ahora mismo este podcast, has llegado hasta el final, tío, ponte un tweet, ¿sabes? Pon un tweet, menciona pues, a Indigital, menciona a Soluble y a Product Hackers. Y vamos a medir a ver cuánta gente, tío, está escuchando este podcast por la gente que ponga, oye, estoy escuchando el podcast y ya no nos decís, me ha gustado, no me ha gustado, tal. Ahí metéis un comentario personal. Haremos un sorteito. Yo me comprometo a buscar algo chulo ojo que ahí, regalar. ahí, todo que se los vienen los arriba, ¿eh? ¿eh? Venga, arriba, arriba. Lo veo y Yo subimos como, la apuesta. Soluble, eh. Soluble también. participa él. Eh. Meto una camiseta de Product Hacker. Y algo meteremos de Soluble también. Un pack, hacemos un pack entre los que nos menciona a los tres escuchando esto. Venga, a ver qué sale ahí. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. y un abrazo a todos los que estáis escuchando.